Ok... Sí, sí, esperemos que el audio funcione. Vamos a ver. Esto suena súper bajito Esto suena súper bajito. Bueno, pues allá vamos. Bueno, antes de, de empezar a rapear, joder. Hola, muy buenas a todos. Hoy estamos en un nuevo vídeo y estamos aquí en, en Nava Cerrada. Hemos estado haciendo snowboard en Valdesquí. La verdad es que joder, hace bastante frío, pero la nieve es que estaba estupenda. Lo que sí, un poquillo de, de niebla, eh, lo cual se hace un poquillo más complicado para hacer snowboard porque al final todo se hace blanco y, y no ves nada. Y ahora nos hemos bajado a Navacerrada porque mañana iremos a, a la estación de esquí de, de Navacerrada. Es un poquito más pequeña. Pero bueno, la verdad es que hoy estoy ya reventado, así que prefiero mañana estar más, más con calma Porque bueno, llevo desde... bueno yo que sé me levantaba a lo mejor a las 6 Con eso de, de dormir en la furgoneta, pues, pues no sé, hay coches que, que son muy ruidosos Coches de estos que, no sé, tendrán en el, tubo, el tubo de escape trucado o algo de eso Pero es como que por la noche se ponen a hacer carreras ahí en Navacerrada o algo parecido porque, porque es que si no, no, no lo entiendo y Luego también el quitanieves, al estar en un aparcamiento, en un sitio invernal Pues el quitanieves por la mañana pues también te despierta Y bueno, dormir en un coche pues es lo, es lo que tiene Así que tampoco me quejo Lo bueno de eso es que estuve de los primeros para ir a la pista de esquí Y, y aparqué perfectamente Eso sí yo os recomiendo que, que si vais a este tipo de sitios, pues eso, llevéis cadenas con vosotros, que a lo mejor no es necesario. En mi caso no las he necesitado, pero porque tengo ruedas de invierno, pero aún así que, que os la llevéis porque os podéis quedar, quedar atascados. He estado aquí haciendo snowboard en Valdesquí, la verdad es que la montaña estaba perfecta, estaban casi todas las pistas abiertas, me he tirado por azules, por rojas, me he tirado hasta a través de árboles, fuera de pista, que bueno, fuera de pista después he descubierto que había un montón de rocas y creo que ha sido mala decisión. Pero bueno, ya sí, sobre las cuatro y media o así, ya cierran las pistas y además que yo estaba ya reventado, ni siquiera había comido, me había llevado eso, una. <ríe> me había llevado algo de comida en una, en una mochila con, con algo de agua. Que bueno, yo lo recomiendo porque ir al coche a por las cosas no, no renta nada, la verdad. Lo que renta es estar todo el día en, en las pistas de de esquí, la verdad es que sí, que eso es lo que, lo que más renta. Y bueno, hoy como ya prometí, voy a improvisar un poquillo y a ver qué a ver qué tal suena. Venga, vamos a ello. Ah, ah voy de extremo a extremo, porque se ha quedado sin audio, tío. Se ha quedado sin audio nada más empezó. El caso es que habíamos tenido un fallo técnico y es que se había quedado sin internet el portátil, y no, te, no entiendo por qué, supongo que a lo mejor al grabar y a, a intentar ver un vídeo de YouTube, al final pues se te casca yo qué sé, no sé, no tengo ni idea El caso es que, bueno, vamos a ello entonces Bueno, pues lo volvemos a intentar, Chavales <risa> Yo. Ah ah, esto es improvisación 2020. Primer round, easy mode. 3, 2, 1, yeah, soy sin superstición, yo lo hago aquí. Es la improvisación que te trae este colega. Ya verás que esto suena bastante bajito, pero da igual. Yo improviso, yo aquí estoy. Estoy bajito, pero da igual. Yo repito las palabras y da igual. Esto no tiene sentido. Ya tiro los dados al suelo. Los tiro son como dardos. Ya verás que yo lo cojo al vuelo. Y cambia la palabra, parece que a este tío al final se escalabra Haciendo tanto esnoboa en la nieve, ya verás aquí quién es el que viene Yo tiro oro y ya verás que no es el moro quien te lo trae Yo soy Edu, ya verás que vengo aquí Ah no tío, se, me... se me... Pira, espera, espera, espera, vamos a intentar otra vez de nuevo tío. Que no estoy ahí, no estoy, no estoy, no estoy, no estoy, no estoy Tío, no estoy <susurra> que hace mucho frío, entonces estoy frío, pero bueno, da igual, vamos a intentarlo otra vez de nuevo, tío. Ah, yeah, yeah. Ah, ah, primer round 2020, 2-0, 2-0. Ya que estoy no tengo superstición, aquí vengo en la improvisación, vengo con mi canción, esa adicción lo que suelto, aquí esto es el aliento, ya verás que viene aquí el viento, no tiene sentido, si viene aquí esto parece un soplido, yo cada vez que suelto un soplido, ya verás que vengo aquí con el nido, de a ah, a ah, de, de águilas, yo tiro los dados yo Parece que esto la he clavado Y eso creo que ya lo he soldado en otro momento Pero da igual, yo tengo aquí los cimientos Yo tiro oro, soy como el moro Y ya verás, aquí nadie me hace los coros Pero da igual, yo improviso Esto es una fuente, yo te lo quiso Ya verás que vengo aquí con el coeficiente intelectual Parece que GUN no lo hace nada mal No necesita un gimnasio, yo traigo el man. Necio, no soy un payaso ni me siento que estoy en un palacio yo más bien duermo en una furgoneta se acabaron esta se acabó esta... este round vamos a ver si el siguiente va un poquillo mejor tercer este round stream mode esto es, este es complicado yeah. Yo vengo, no voy a trapezar, yo voy a empezar aquí Voy, soy como cupido, yo te lo he traído No siendo de los jóvenes. no seres humanos Yo traigo la luz yo soy, Vengo del la autobús, no voy a pintarse Soy como la ciencia, yo te traigo aquí la conciencia Servir, no voy a servir un año más Aquí voy a vivir, no quiero contemplar Yo al final te voy a matar soy como un escorpión, no quiero contaminar Todo mi espera, yo soy como un vino Y a ver, te lo traigo aquí, vecino S.O.S. yo te lo traigo, soy la moneda, ve, Sé que bailo, tengo en diciembre, ya verás que tengo, yo tengo, no de seguir, traigo trebol, yo traigo el trevo, yo traigo el venir, soy como un busto y al final me cruzo, cruzo con la columna, yo digo muchas cosas, al final vengo de carambol, y al final los traigo cosas, ya verás como mola, soy como las aves, como un conocido, yo te lo traigo aquí conocido, y siento el dolor en mis manos como un relámpago. Yo tengo cambio de turno, la unidad de moler y aquí te voy a traer la trinchera. al final me he quedado como si fuera una nevera. Como se nota en mi alento, yo te lo traigo solo importando. Yeah. Joder, es que entre que hace un frío de la leche y bueno, inspirar, inspirar, inspirar, inspirar. Yeah. Ah, vale, esto es de la Inquisición. Bueno, a ver qué digo de la Inquisición. Yo soy una Inquisición. Traigo aquí la inquisición, no creo en ninguna religión No soy ateo, más bien soy agnóstico Yo te traigo aquí el pronóstico de que todo eso ya desapareció Y no queremos que vuelva Yo traigo aquí la cuerda para que te ahorques Si de tu pensamiento viene la mierda Yeah, nah, es broma, yo cambio de goma, yo te traigo esto, estoy en su toma Y me follo a todos por el auricular, espero que esto no lo escuche mi mamá Porque bueno, es un poco fuerte, da igual, yo aquí vengo, soltándolo a muerte Ya cambia la temática y al final esto es una problemática, porque no me da tiempo Yeah, joder Yo soy un personaje, yo vengo aquí como si llevara un traje Ya veis que bonito está el paisaje, con su nieve estoy en un paraje Yo me voy de un lado para otro, soy un personaje, no sé qué vosotros ¿Qué es lo que pensáis de mí? Yo te lo traigo, soy él en sí No soy Remi callar, pero al menos este tío no lo hace mal. Cada vez que lo suelta por la boca, no soy tampoco John Travolta pero da igual, yo sé bailar, aunque sea a este ritmo, a esta instrumental. Yo las voy a, a, a, a dinamitar y al final sacar vaca. Yeah. Bueno, pues nada, está bien, está bien. Sí. Bueno, bueno, a ver, vamos a ver qué es lo que viene siguiente. Miren qué es lo que viene. Ah, uh ah. -uh. A sangre, esto es nada, improvisar Sí Yeah Voy a sangre, ya verás que traigo aquí, soy como todo el calambre Vengo aquí en la montaña a improvisar, ya verás que vengo Voy a guisar todo lo que traigo, yo soy como un cocido madrileño No frunzo el ceño, yo soy como un tío que ha querido disfrutar Pero nunca ha podido porque no se lo ha planteado Y al final lo he clavado aquí otra vez, igual Al final me he quedado en blanco, da igual Da igual, yo continúo. Al final soy un continuo. <risa> Joder, tío, se me ha pirado mazo, tío. Se me ha pirado mazo. Me voy a intentar estar grave, voy a intentar estar grave. Va. Ah. Es que además se oye súper bajo, tío. Es que. me va, va, va. Mira, volvemos a intentarlo. A sangre. Yo vengo aquí a sangre, yo soy el compadre Y al final da igual, no hay Pedro que me ladre No hay perro que me ladre, yo aquí lo suelto Yo vengo aquí, soy el amuleto que te trae suerte Yo lo traigo a sangre, yo no soy un cobarde Y al final esto arde, estoy rodeado de un montón de nieve Parece que al final aquí la he grabado y esto se viene aquí encima, ya verás que vengo. A la cima de la montaña Y este tío te mete caña Yo no escucho mucho las bases Da igual, yo al final lo hago Da igual lo que pasase Si sale bien, pues bien, pues lo subo Si no, pues también Y al final yo esto lo resumo Quiero mejorar En esto de improvisar Y al final algún día Algún rap sacar Ya sea de maqueta O da igual que sea así Yo al final me siento en Sí. Ah, bueno, bueno, está está bien, está bien. Bueno, está, está más o menos, ¿eh? está, está pasable, pero ah, minuto libre de cambio de beat. Pues nada. Ah, yo vengo con esta base. Ya verás que traigo aquí el glass, Yo. Te traigo el desfase, me estoy entreteniendo como hace un muñeco Yo vengo aquí, te lo traigo bien fresco Tanto como el tiempo que está haciendo Parece que aquí se está cociendo algo y Edu se está luciendo ¿Me puedes llamar alguno, ¿Me puedes llamar Eduardo? Da igual, yo ardo con cualquier clavo ardiendo no lo puedes sujetar yo te vengo aquí te traigo a el ámbar yo soy el cambiar ya verás que vengo aquí a Tío, se, se me ha pirado, tío Bueno, mira, hasta aquí yo creo que, que hasta aquí Porque la verdad es que no me está saliendo muy bien, tío No me está saliendo muy bien ¿Y sabes por qué? Porque me sale mejor cuando tengo otro colega que improvisa conmigo, tío Esto de improvisar ahí solo es una puta... Es, es una cagada, tío, es una cagada Porque, joder, es que es muy frío En plan, ponerte a improvisar delante del móvil Pues si sí, no es lo mismo. En cambio, si tienes un colega que, que también le echa rimas, tío, al final, pues es que te motivas más. Así que, Adri, te hablo a ti. Si me estás viendo, vuelve de otra vez y, y le echamos unas impros hombre. Es que así no, no, hay, no hay quien pueda improvisar, tío. Es que no sale la inspiración. Bueno, pues nada, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!